como locos no solo por el mundial y esta gran cuenta regresiva que nos tiene ansiosos ya de ver a la selección pero también porque esta semana fue el gran lanzamiento del álbum de figuritas claro sí. y como argentinos que somos tan pasionales y que nos fanatizamos por todos todos salieron como locos a buscar el álbum en primera instancia y después poder conseguir las figuritas claro. me crees y te digo que ya hay un argentino que logró completarlo ¿Ya existe una que persona que lo completó? Y pegó todas las wow. figus en el álbum de Qatar 2022 ¡Qué locura, Clary! Ahí está, mira, estamos viendo su video que se volvió viral en TikTok Justamente donde él compartió... Página por página, cómo había logrado conseguir cada escudo y cada jugador de las selecciones de todo el mundo que van a estar participando en el Mundial de Qatar 2022. No creer. Lo contactamos a través de las redes y estamos en comunicación con Fran Di Pietro. Bienvenido, Fran. Hola, Fran. El primer argentino en llenar el Mundial de FIBUS. ¿Cómo estás? tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Muy bien. Gusto. Vos recontento, me imagino, porque ha tenido una repercusión. Esto no digo contento solo por llenar el álbum, sino porque también se viralizó el video. Lo están replicando todos los diarios del claro. país. Y además, bueno, saliendo hoy para la televisión de Mendoza, nada más y nada menos. No, inesperada, inesperada. La repercusión que tuvo es una, es una locura. Eh, están contactando en todo tipo de medios que te puedas imaginar. no, no. Impensado. Qué divertido. Me encanta. Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó? Menos de una semana claro. llenar el álbum, ¿no? Exactamente, una se semana. <risa> Impresionante. Bueno, y ahora la gran pregunta, porque todos estarán diciendo, ¿cómo hizo? ¿Compraste todas las figuritas? ¿Lograste intercambiar algunas? ¿Las compraste, qué sé yo, por alguna plataforma de compra y venta online? ¿Cómo hiciste para conseguirlas todas, Fran? No, Muy, muy buena la, la cantidad de versiones que la gente se le ocurre. De, <risa> soy el hijo de Panini, de, me compré 500 sobres. <risa> Fran Di Pietro Panini. <risa> Ah, ah, literal, y no, lo que dice bueno, primero, choreamos un poco por el Día del Niño con mi hermano, tenemos 20 y 17, pero ya medio bien. irónico el tono de, que nos pueden regalar? Claro. Ya sabemos que no, no merecemos un regalo muy caro, ya estamos grandes, pero unos sobrecitos <risa> no uh, de... claro, <risa> Y bueno, cuestión que, que nada, nos regalaron ahí, entre todos habremos juntado unos 120 paquetes que nos fueron regalando, sumó mi novia también, que no, ah, no es detalle menor. Y, y bueno, cuando ya tenía las repetidas, lo que hice fue armarme un Instagram eh, para intercambiar figuritas en mi facultad. Y eso fue, <risa> fue un éxito y cambié como unas 300 figuritas en tres días. Sin wow. eso era imposible, literalmente. Tuviste mucha suerte mucha además, porque suerte. viste que hay veces que vos tenés la intención de cambiar y demás, pero no conseguís claro. quién te dé esa figurita que a vos te está faltando. ¿Cuál es la que claro, más te costó? Que... ¿Qué jugador decís, este sí, se pero... me hizo imposible? Sí, yo lo que hice fue... No dejar nada a la suerte y decir, bueno, me armo el Instagram y que la gente me mande las repetidas Y yo agarro las que me sirven y las que no me sirven las la, la subo a la página y que, bueno, vean que como que hay que se circula Tal cual y, y bueno, Messi, me, por ejemplo, me tocó el tercer paquete que eso fue tipo, dale, vamos Ay, a juntarlo Terrible y, y bueno, la última te puedo decir que fue el arquero de, de Ghana, que, que creo que es la... No, la más difícil, pero la más especial. Pero la más difícil no sé, no sabría decirte. Claro, Fran y Messi, ¿te tocó sí. repetido muchas veces? Porque viste que está como ese mito Ajá. de que Messi ya. es difícil de conseguir la figurita. No, me tocó repetido, pero lo cambié dos veces. Mirá. Ah, mirá. Ahí te mostrando la cámara. Ahí está. ahí está, los dos meses. Ay, yo quiero ver el álbum. ¿Lo tenés ahí, Fran, con vos? Ah, te, te pongo la página argentina, por ejemplo. Ahí está. Ay, es qué que nada. te da un placer ver claro. el claro, álbum lleno, lleno como, oh, por Dios, qué belleza. Genera placer visual. Sí, ve ver todo lleno, completito. Todo pegadito, así como bien prolijo. Me encanta. ¡Ahí Mirá, está! Ay, ay, ¡Qué buena encanta, onda! Ay. Bueno, el deseo de muchos que están viendo el programa que están como no buscando... Si en la pantalla. Te digo acá, Frank, que están en falta las figuritas en Mendoza. No sé si para vos en Buenos Aires pasó de la misma manera que te costó comprar las figuritas. Porque acá... No, no, ¡Qué que vas! No las tienes. no las ¿no? Tienen, no se consiguen. Acá también está todo, todo saturado. La gente me acusó de chollarme las figuritas <ríe> para los niños. De... <ríe> De, no, de, trabajo, de, de todo En Facebook Es la peor red social de, para, para recibir hate Por sí. lo menos de gente mayor porque que que Esos son bancaba. todos envidiosos Envidia, Envidia. Envidioso de un álbum, tiene 50 años ¿Has tenido el fanatismo por algún otro tipo de, de álbum de figuritas o siempre los de los mundiales Desde chicos chico que tenés este fanatismo ¿Cómo surge esto de llenar el álbum De forma tan rápida? Sí, el fútbol me encanta, soy fanático del fútbol Soy hincha de San Lorenzo eh, pero este álbum fue, la verdad que no, no, no esperaba, no tenía nada planificado, <risa> se fue dando y dije, bueno, vale vamos a juntarlo Pero bueno, obviamente tengo el del 2010, por ejemplo, lo tengo. Tengo el de la Copa América, el del 2014, el 2018, por ejemplo, no lo tengo. No es que soy coleccionista, como también se dijo. Claro. claro. Tuviste suerte. Suerte, Y mucho. te pusiste las pilas también, que eso no, no, no es no, menor. No, sí, no, y te, y te digo, para, para poder juntarlas. hoy Fran, ese álbum debe cotizar en bolsa. Digo, se te olvidate. han hecho ofertas, alguien te lo ha querido comprar porque... Viste que hay coleccionistas sí. en serio que, que quieren tenerlo así Completo. todo, ya o sea, completito. Eh, no me escribieron, pero bueno no lo vendo. No, no está, está la, la venta, venta, es tuyo. Es tuyo. Mí, sea, bueno, ah, un departamento sí. puede ser. <risa> claro, tiene que ser muy interesante la oferta. Claro, tiene que ir subiendo ahí <risa> la cotización. <risa> bueno, Franny, claro, para no. conocerte un poco más, porque vos me dijiste, sí, salgo un ratito de clase de la Facu y, y les contesto esta videollamada porque él estaba cursando en este momento. ¿Vos a qué te dedicas ¿Qué estás estudiando? Sí. ¿En qué ciudad vivís? Hay otro, otro mito para, para desmentir que, que soy un vago. No, estudio en, en Guadalajara, en Capital Federal. Estudio administración de empresas y finanzas. Y bueno, trabajo, tengo varios laburos. Trabajo en una multinacional de petróleo. Ajá. Eh, tengo un emprendimiento con mi expareja, que eso puede ser polémico. Uf, bajón. En Vita Tienda Sustentable Con B Corta Hacemos envíos a Mendoza eh, Hacemos venta mayorista Todo, así que si necesitan Vita Tienda bien. Sustentable Con B Corta Pero muy bien. Y bueno, trabajo en un club de, de futsal Bueno, bueno muy bien te digo. Para el deporte. Muchas actividades Cuando dijo administrador de empresa Yo dije... Es por ahí, mirá por ahí. cómo te administró el álbum, Olvidate. se hizo el Instagram, cambió la figurita, tuki-tuki, no, y en no, menos de una semana te lo completó. Impresionante. <risa> y, plan, y ¿tenés conocimiento de cuántas reproducciones tiene o cuántos likes tiene en TikTok, por ejemplo, el video, ya que se hizo viral? Sí. Yo hice tres videos. Sí. hice uno es el principal, el famoso, tiene casi un millón de visitas, que wow. ahora el mundo. es una locura. Eh, después hice un video mostrando las repetidas que debe tener unas 40.000 visitas y después hice otro que uno me había puesto que me había pegado dos veces uno de Holanda, que tenía razón y me fijé y lo, y lo tenía mal y bueno, hice el video mostrando que lo había pegado bien al final para, que, para desmentir. Bien, perfecto, pero ahí lo estamos viendo, el álbum de figuritas lleno, el deseo de muchos niños y niñas no de todo el país que están como locos buscando el álbum, buscando las figuritas, bueno, a no bajar los brazos, ¿eh? porque si Fran lo pudo llenar en menos de una semana, Olvídate. ustedes de aquí a Qatar 2022 seguramente también lo van a poder llenar. Claro que sí. Fran, la pregunta del millón, que mucha gente lo debe estar pensando, ¿tenés idea cuánta plata te gastaste en llenar el álbum? Sí. ¿Tenés más o menos la cuenta? Ay, algo que va a dar más bronca todavía es que yo no, no, no gasté plata, porque fueron regalos, Ajá. pero quiero aclarar que nadie se fundió, estábamos todos bien, <risa> fue todo bien. Bien parejo dividido para que nadie pase problemas económicos. Eh, pero bueno, serán unos en total dieciséis mil, diecisiete mil pesos, ponele. Perfecto, entre lo que te compraron tus papás, entre algunas que tuviste que comprar vos, es esa la cuenta. Exactamente. Bueno, Perfecto. más inferior de los cálculos que se venían escuchando. Sí, una locura. La gente dice ciento mil pesos, pero claro. tenés que comprarte, no sé, mil paquetes, literalmente. De uno. Claro. Y mil paquetes por cinco son cinco mil figuritas. Y el álbum tiene tiene 600, claro, claro. 600. una exageración. Fran, ha sido muy divertido charlar con vos, nos das esperanzas de que sí se puede <risa> llenar el álbum de figuritas y es re divertido, bueno, saber y conocer la cara del primer argentino en llenar el álbum del Mundial 2022. Los aplausos. aplausos, muy bien. Vamos, Fran. <risa> Fran, te mandamos un gran saludo Vaya a cursar tranquilo en la facultad No le robamos más tiempo Todo lo mejor sí. usted, Abrazo grande chau chau, chau chau Ahí bueno, hincha de San Lorenzo le ponían la claro. canción de, del matador